Analicemos sintácticamente la siguiente oración. Yo llego todos los días súper cansada del instituto. El primer paso en sintaxis siempre es leer y comprender la oración. ¿Se entiende? ¿La comprendes? ¿Y la compartes? ¿Tú también llegas cansada del instituto todos los días? Bueno, como la comprendemos, aquí vemos que hay una persona que llega cansada, de dónde llega, cuándo llega, empecemos a analizar. El primer paso es saber que es una oración simple porque solo tiene un verbo principal, el verbo llegar. Y en este caso, llego es primera persona del singular. ¿Quién llega todos los días súper cansada del instituto? Esta persona cansada, el sujeto, es yo. Primera persona del singular, en este caso es femenino. Yo, sintagma nominal sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado. Sintagma verbal, núcleo, es el verbo, predicado verbal, porque no es un predicado nominal, no es verbo ser, estar o parecer, no es verbo copulativo. Ya tenemos el núcleo, el siguiente paso para analizar el predicado si vamos paso a paso es encontrar el complemento directo, ¿qué llega?, ¿qué llego? en este caso? No tiene complemento directo, ¿por qué?, porque no es un verbo transitivo, no se llega a algo, a alguien. No tiene complemento directo, es, una, es un verbo intransitivo. No hay complemento directo, si seguimos los pasos, el siguiente será localizar el complemento indirecto. ¿A quién llego? A nadie. Tampoco tiene complemento indirecto. Siguiente paso, buscar los complementos circunstanciales. Sí tiene, por ejemplo, uno de tiempo, sintagma nominal, complemento circunstancial de tiempo. Un sintagma nominal, ¿por qué? Porque... Todos es el determinante, los también... Y el núcleo, días, es un nombre, es un sustantivo. Muchos complementos circunstanciales de tiempo son sintagmas preposicionales por la mañana, por la tarde, pero en este caso, este complemento circunstancial de tiempo es un sintagma nominal. Sigamos buscando complementos circunstanciales. En este caso, ¿de dónde llego? ¿De dónde llego cansada? Del instituto. Sintagma preposicional, complemento circunstancial del lugar. Aquí sí, como es un, complemento, un sintagma preposicional, del sería el enlace, instituto, término. Y nos encontramos con cansada y la duda de siempre. ¿Cómo llego todos los días del instituto? La pregunta cómo se puede responder con un complemento predicativo o con un complemento circunstancial de modo. ¿Cuál es la clave para diferenciarlo? Si concuerda en género y número con el sujeto. Yo, el protagonista de esta acción, que es chica, llega súper cansada. Si dijésemos que llega rápidamente, ¿cómo llega? Llega rápidamente, se da prisa y llega rápidamente. Rápidamente es un adverbio, sería complemento circunstancial de modo. Pero cansada es un sintagma adjetival, cansada es el adjetivo, Complemento predicativo. Acordaos, los complementos predicativos son esos falsos atributos que van en predicados verbales. Sintagma adjetival complemento predicativo, donde super es un, es un adverbio cuantitativo, es un cuantificador. Y cansada, lo del cuantificador no tenéis por qué saberlo. Pero sí diferenciar que, que super en este caso no es un determinante, ni no, no, eso es un adverbio. Entonces, adverbio que está... Eh, eh, Cualificando, cuantificando, perdón, a cansada, que es el adjetivo. Núcleo de este sintagma adjetival es cansada. Analizada queda, pues, esta oración. Yo llego todos los días súper cansada del instituto. Tiene muchos detalles. Era difícil. Espero que no hayas metido la pata ni en el complemento predicativo ni en el complemento circunstancial del lugar, que del instituto es un lugar. ¿De donde llego? Era lo más difícil de esta oración. Gracias por hacer por hacerla y por corregirla. Agur